Y aquí le damos la bienvenida nuevamente a Sofía Hoy viene con cambio de luz sí. bueno, se Cambio cortó el luz. pelito sí. Sí, Me encanta. Sí, es, que es famoso, bien. muchas gracias. ¿Cómo estás? Muy bienvenida bien. nuevamente Excelente, estamos esperándote sí. Y te digo que nuestro público también Porque ya anticipábamos el tema que nos traes hoy Imagino Sofía, debe ser como la consulta más frecuente La ¿no? consulta más frecuente, exactamente ¿Cómo hago para bajar de peso? ¿Tips? ¿Pautas? Bueno, eh, lo que vamos a hablar hoy es de los factores que influyen a la hora de bajar de peso uh -huh. Ya que es muy habitual que en el consultorio eh, se haga la pregunta ¿Cuánto voy a bajar eh, de acá a fin de año? No. O si voy a bajar todo lo que yo me predispongo o tengo como objetivo uh -huh. eh, en un mes, en dos meses mucha Esto va ansiedad a depender. en torno mucha, al, al Claro, tín, ¿no? mucha ansiedad eh, y sobre todo eh, lo que yo había explicado en el primer eh, en el primer segmento sí. que no son dietas restrictivas claro. entonces al no ser una dieta restrictiva esto va a depender mucho de la fuerza de voluntad también que ponga el paciente sí, pero ¿sabes? siempre progresivamente sí es un aprender a comer como es decíamos. claro un aprender a comer yo enseño a comer saludablemente sí uh -huh. Entonces, ¿de qué factores va a depender el descenso de peso? Primero, el tipo de metabolismo que, que presenta el paciente. Si es rápido, si es lento. Sí. Uh -huh. Si es rápido, bueno, va a adelgazar rápido. Pero si es lento, hay distintas estrategias que pueden ayudar a activarlo. Por ejemplo, el tomar abundante agua, uh -huh. el comer fraccionado, cada dos, cada tres horas. Uh -huh. De acá viene el tema de las colaciones. sí. Eh, entonces... Y sobre todo realizar actividad física Estas son tres, tres estrategias que nos van a ayudar siempre A poder activar nuestro metabolismo uh -huh. otra de los factores que también eh, van a influir Es el tema de la organización y la planificación Bien uh -huh. De las comidas uh -huh. ¿Qué pasa? Nosotros por ahí eh, entre semana estamos trabajando Entonces vamos a lo rápido Si nosotros claro. no estamos organizados No vamos a poder hacer el plan al 100% Algo uh -huh. siempre va a faltar sí. Y más con la división del plato saludable Que tenemos que tener los tres nutrientes para uh -huh. que sea bien completo. Uh -huh. Entonces yo siempre recomiendo que el fin de semana, por ahí el domingo, cocinen, lo puedan claro. frizar, ¿sí? evitando lo que es el arroz del el huevo, que son alimentos que no pueden eh, colocarse en el freezer. Claro, uh -huh. claro. Pero todo lo demás, desde legumbres, las hervimos, las guardamos en bolsitas, en tupper, todo eso se puede. milanesas uh -huh. rebozadas en avena, en harina integral, bueno, son algunas opciones. Eh, que, que sirven a la hora, a la hora planificar. De, de planificar Mencionaba, Sofía, esta división del de platito que, que es lo que comentamos en ese primer encuentro Pero pues sí. está bueno refrescarlo, creo Sí, no. sí, sí, para reposarlo ¿Cómo estaba dividido? Está dividido Mitad el plato de ensalada Bien Cuarto de proteínas uh -huh. Ahí vamos a tener las carnes, uh -huh. queso, jamón cocido, huevo Bien Y el otro cuarto de los hidratos de carbono Que aportan fibra Ajá. Todo lo que es arroz integral, las legumbres Los fidos integrales Algún pan que quede avena ¿sí? ¿Y esto es que, tiene bueno, que respetarse Siempre, digamos, todos los días la mayor hay que tratar parte de cumplir tiempo, con esa proporción. Sí, tratar de, de cumplir. Buenísimo. Bien. Es que es verdad eso que decís, Sofi, que por ahí está bueno planificar, organizarse, porque si no uno en el trabajo, bueno, termina comiendo lo que Cualquier encontraste cosa. ahí en el que de la esquina, sí, algo mal? rápido. Sí, uno come mal. mal. Sin duda. Entonces está bueno hacerlo consciente y llevarlo uh -huh. a la práctica, ¿sí? Eh, otro factor que también es importante, elaborar recetas fáciles y que sean con mucha practicidad. Uh -huh. No tan elaboradas. Porque no, si enroscarnos. No, no enroscarnos. No <risa> enroscarnos, zapatitos relleno, todo eso que lleva por ahí eh, como mucha preparación. Uh -huh. Si están dentro de la planificación del domingo, perfecto, ya lo dejamos preparado, pero si no en el día a día cuesta uh -huh. y, y el paciente lo termina de dejar al plan. Uh -huh. digamos preparaciones muy elaboradas. Claro. El tema de, de las emociones también va a influir uh -huh. en esto del descenso de peso, que uh -huh. ya lo he venido explicando. Eh, y también eh, saber que, que el hábito saludable se va a adquirir en mayor o menor tiempo, sobre todo con la fuerza o voluntad que ponga el, el paciente. Tal cual, uh -huh. está sí. mucho en uno. es importante esto uno. que mencionabas de, del ejercicio, ¿no? Porque por ahí uno cree que hay dietas mágicas, recetas mágicas y no existe, ¿no? Tiene que ir no, siempre acompañado. de la mano. Acompañado. Sí, claro sí sí el buen plan alimentario la buena hidratación y la realización de actividad física ¿sí? uh -huh. El etiquetado nutricional eh, nutricional también es un factor que por ahí las personas no, uno no lo tiene muy en cuenta. Por el motivo de que vamos al supermercado y vemos que dice Lai y lo, y lo compramos. Claro, Entonces, galleta de salvado y me llevo... La, la porque es O claro. oh, dulce de leche light bueno, eh, por ahí no me controlo con la cantidad y termina teniendo el mismo porcentaje, no de grasa, porque se hace un dulce de leche light con leche descremada, <coughs> pero tiene agregado de azúcares también. Claro, Entonces claro, siempre, ya en otro segmento vamos a hablar un okay. poco de esto más con detalles, pero... Eh, es muy importante que se tomen aunque sea dos minutitos para leer bien uh -huh. lo que están comprando. Bueno, ahora con comer? el etiquetado frontal yo creo o sea, que sea un se un va a facilitar un poquito claro, esa tarea. ¿no? Eso, como la ley ya se aprobó, está, bueno. está, está bueno... Uh -huh. Eh, como que le facilita por ahí un poco la lectura del producto al paciente, Seguro. ¿sí? Sofi, recién hablabas también de incorporar líquidos, de hidratarnos, sí. pero está bueno hacer esa diferenciación que vos hiciste también en su momento, que el agua es agua, que por ahí uno dice, no, tomo café, tomo mate, tomé un jugo, una gaseosa, que no es líquido, sino que es agua lo que es importante. Eso es lo importante, agua, soda, eh, eh, la soda por ahí tiene gas, entonces, okay. bueno, evitar consumirla claro. en, el, en, en la comida, durante la comida. Bien. Eh, con esto de las infusiones, que vos ahí me decías, mátete, uh -huh. si nosotros le agregamos edulcorante o azúcar, va a ser diurético uh -huh. y se va a eliminar rápido por riñón, no se alcanza claro. a mantener claro. en el organismo. Voy a hacer pizza, organ... básicamente. Claro. Eso es. <risa> claro. Es así. Uh -huh. Entonces, bueno, está bueno hacer esta diferencia y el jugo la gaseosa no nos va a hidratar, uh -huh. nos claro. va a deshidratar. Uh -huh con el y contenido de azúcar. ¿Cómo sé cuál es mi peso ideal, por ejemplo? ¿Cómo sé si estoy excedido? El peso... ¿Cuántos kilos? Porque no estamos hablando, por supuesto, para nada de algo estético. No, no obvio, Estamos hablando de, de salud, de cuánto, cuánto tengo que pesar según mi edad, según mi altura. Sobre ¿Cuál es todo, la manera? Acá lo importante no es quedarnos nada más con el dato del peso. Mm. Eh, cada vez tratamos de, de alejarnos de los estereotipos, por así decirlo. Sí, y supuesto. está bueno eh, ver el tema de la composición corporal. Bueno, si hago actividad física, eh, Cuánto, cuánto hay de músculo, cuánto hay de grasa, mejorar esa composición uh -huh. y también que esté como importante el dato del peso. Yo en el consultorio trabajo más con el peso habitual del paciente, yo uh -huh. le pregunto en su anamnesis ¿cuál es el peso con el que vos te has sentido cómodo durante un largo plazo Bien. y te ha gustado ese peso? Uh -huh. Porque si no es como el peso ideal, se, se hace una fórmula, se calcula, se tiene en cuenta la altura del paciente uh -huh. Pero no deja de ser una fórmula. Claro, claro, es importante y saber es cómo está con, con Claro, casos. claro, ah. hay, hay una conformación grande. Entonces cuando uh -huh. yo, le, si yo le digo al paciente, tenés que pesar esto, no estoy cuidando su salud emocional. Uh -huh. Entonces, si trabajamos con el peso habitual, es más factible llegar al peso que ellos quieren, sí. de manera saludable. Perfecto. Y a no sí. volverse locos, sobre todo, ¿no? no a bajar porque... los niveles de ansiedad. ¿Vos, claro. ¿Vos qué les recomendás cuando vienen, quizás, con esa...? No, que, que lo tomen con tranquilidad, que uh -huh. cada uno tiene un proceso diferente al otro, uh -huh. que cada persona es un mundo diferente. Seguro. Y que, sobre todo, eh, también yo, yo me inclino por la parte de la meditación. Mm. Que está bueno y, y eso te baja tensiones, te baja Ajá. el nivel de estrés. Claro. Y, y por ahí, bueno, tomarlo con calma y respetando cada pequeño esfuerzo que, que logran uh -huh. en el consultorio. Tal cual. De a sí. poco. Excelente. Tanta. Bueno, ya quiero ver esa cocina juntas con la Vito. Sí, Me Vamos a ver el si... próximo El próximo martes. Sí, porque habíamos propuesto que puedan cocinar juntas, Vito, de la mano de Sofi, para ir haciendo la receta paso a paso, pero que la Sofi pueda darles todos los aportes nutricionales claro, y demás de nuestra comida, que siempre es muy saludable aquí en, bueno, salvo cuando hacemos fritaca, todo eso, <risa> hay, bueno, hay eso no permitido. Ya, hay excepciones, obvio. por supuesto, pero <risa> la mayoría de las recetas que proponemos, por supuesto, son saludables para nuestro público, así que vamos a esperar a full esa receta. Gracias, Sofi, gracias, gracias a ustedes, Sophie, un, placer. un placer, como siempre.